Bienvenidos, queridos hermanos presentes y todos ustedes, queridos televidentes, radioyentes y cibernautas, a nuestra celebración eucarística dominical desde la Centenaria Parroquia Evangelizadora Mediática San Antonio de Padua del sector Gasco en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube San Antonio RTV para que siempre puedan estar presentes en nuestras celebraciones. La palabra de hoy, quinto domingo de cuaresma, nos mueve a la alegría, pues nos habla de vida y el Señor vence la muerte, abre los sepulcros e infunde su espíritu y da vida como lo anuncia el profeta Ezequiel. Hoy, quinto domingo de cuaresma, realizamos en todo el país la colecta del sacrificio con el lema Tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Colaboremos con los hermanos y hermanas que pasan por dificultades y así haremos visible el reino de Dios. La cuaresma va llegando a su término. En este período de gracias especiales, Dios nos ha invitado de muchas maneras al cambio de vida, a la conversión, a abandonar el pecado, a crecer en su amistad, siendo honestos con Él, con nosotros mismos y con los demás. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, acompañado de los diáconos y acólitos, con la animación del movimiento equipo de Nuestra Señora, iniciamos nuestra celebración con alegría y cantando.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 Saludo con particular cariño a todos los presentes... ...hermanos televidentes, radio oyentes, ...aquellos que nos siguen por la plataforma de las redes sociales... ...en esta liturgia para celebrar el Día del Señor. Y es que la Iglesia en este tiempo especial... ...se aproxima para realizar los bautismos en tiempo de Pascua. Y este tiempo, sobre todo este domingo va preparando para el tiempo de la purificación e iluminación dimensiones del bautismo cristiano. Jesús que se encamina hacia Jerusalén, lleva consigo a toda la iglesia hacia el momento decisivo de la historia. Él es el Señor del tiempo y avanza hacia el misterio pascual, sembrando la salvación. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía,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 Liturgia de la Palabra En la primera lectura, el profeta Ezequiel afirma que es necesario esperar en el poder de la acción de Dios que infundirá su espíritu y devolverá al pueblo a la vida y a su tierra. Aquel día será como una nueva creación. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor, os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor, palabra de Dios. los delitos Señor ¿quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así fundes respeto del Señor trae al La misericordia, la redención copiosa, y él redimirá a Israel. segunda lectura San Pablo en la carta a los romanos nos habla de la resurrección de Cristo por medio del Espíritu. Es esta resurrección la que salvará a todos aquellos que escuchen su palabra y la pongan en práctica. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujeto a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios avista en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestro cuerpo mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra, Palabra de Dios. Te la alabamos, Señor. En el Evangelio Jesús muestra su dolor ante la muerte de su amigo Lázaro y rompe las ataduras de la muerte trayendo alegría y paz a sus familiares y amigos. En un hermoso diálogo con Marta, hermana del difunto, proclama la buena noticia de que quien cree en él vivirá para siempre. Esta noticia nos llena de paz. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo,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 Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando María, Marta, se enteró de que llegaba a Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé,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 y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús, quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días... Jesús le dice, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» e Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias porque has, me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Tu santa palabra, Señor. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, saludo con particular cariño a todos los hermanos aquí presentes, los reverendos diáconos, servidores del altar, igualmente nuestro ministerio San Antonio de Padua y la comunidad invitada, los equipos de Nostradam, los equipos de Nuestra Señora, que están, son equipos de matrimonio, están ahí, preparándose sobre todo para vivir una vida de fe, de amor y de unidad familiar. Los equipos de Nuestra Señora que van celebrando continuamente y mejorando en su vida de santidad. Y a cada uno de ustedes, hermanos de este país, República Dominicana, y también los hermanos internacionales. Oramos por cada familia, oramos, oramos por cada hogar, Oramos también por nuestra nación, oramos por esta cumbre, eh, de cumbre internacional iberoamericana que se está llevando, donde hay tantos presidentes pidiendo al Señor que le ilumine para que de ellos puedan salir buenos proyectos, buenas actividades, también mucho desarrollo, avance, progreso para nuestras naciones. Las decisiones de los presidentes son muy importantes porque pueden llevar al país a un gran desarrollo o pueden atrasarlo también. Por eso es importante orar, importante también acompañarle con nuestras intenciones. Por otro lado, estamos viviendo este tiempo de cuaresma, este tiempo de desierto, de frugalidad, de austeridad, este tiempo que nos prepara para la Pascua de la Resurrección. Lo importante no es la cuaresma, lo importante es la Pascua, pero para que una Pascua sea buena, para que te puedas encontrar con Dios, es importante entrar profundamente a la cuaresma. El que no vive la cuaresma, es muy difícil que viva la Pascua. Porque es importante preparar el corazón y también esa resurrección gloriosa. Y cada evangelio nos va preparando, sobre todo en clave bautismal, y nos hablaban de la luz, y nos hablaban de la transfiguración, y nos hablaban también del agua viva del pozo de Jacob, y nos hablaban los evangelios anteriores también, de que el Señor ha curado un ciego de nacimiento, para que todos, todos podamos ver, ver la gloria de Dios, ver su misericordia divina, y ver también la gracia y la maravilla que Dios hace en ti. Y hoy nos prepara también este evangelio, que nos va, nos habla de purificación, nos habla también de iluminación. Donde aparece la figura de Lázaro, Marta y María y Jesús que va a Betania. Y cuando llega a Betania se están lamentando porque ya Lázaro había muerto. Señor, si, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor sabe lo que hace. Hermano no ha muerto, resucitará. Sí, ya sabemos que resucitará. Y después le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Igual también que los que escuchan la palabra de Dios y tienen ese corazón muerto, vibre, viven y vibran con la palabra de Dios. ¿No ardía vuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Camino a en Maús. Entonces lo importante es que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, también te conceda esa vida, esa alegría, esa paz en el corazón y van entonces a la tumba y ya Lázaro lleva cuatro días ahí en la tumba y el maestro entonces se pone y le dice Lázaro, sal fuera y se incorpora y entonces lo resucita claro, Lázaro tenía ya cuatro días y el maestro estaba triste incluso estaba conmocionado llorando ¿Y puede uno llorar por los muertos, Padre? Pues claro que sí, para expresar las emociones y también para dejarlo partir tranquilo. Porque andan diciendo que ya no se puede orar los, por los difuntos, no se puede llorar. Bueno, si tú te llevas de tanta denominación y de tantas ideas extrañas y raras, te van a engañar, te van a confundir, te van a meter también en un sinsentido de la vida. Por eso Lázaro, sal fuera, se levantó, le quitaron las vendas, el sudario, Lázaro entonces se levanta y ha logrado la resurrección. Para que tú puedas comprender que hay resurrección y vida en Jesús para que todos y todos también estamos llamados un día a resucitar con Él. Nosotros no creemos en la encarnación, creemos en la resurrección gloriosa del Señor. Y así como un día Cristo ha resucitado, también nosotros estamos llamados a esa resurrección. Por eso también estamos esperando ya la vigilia pascual con ansia, con deseo, el domingo de la resurrección. Y también estamos ansiosos para que pase este desierto, podamos preparar el corazón, nos hable el Señor, en nuestro interior y llegar a la Pascua de la Resurrección. Aquellos que están haciendo penitencia están ansiosos que resucite el Señor. Los que no están haciendo nada, no es todo lo mismo para ellos. Bien, ya le puede decir este discurso y no van a hacer nada. Ya le puede echar otro también y tampoco van a hacer nada. Pero los que están realmente viviendo su cuaresma ya están ansiosos, Señor, sobre todo cuando están ayunando y comienzan a ver estrellitas. Por eso es importante que, que podamos vivir cada acontecimiento cada momento que el Señor nos concede, que podamos vivirlo a plenitud. El muerto salió, a los pies y las manos estaban atados a la venda y la cara envuelta en el sudario. Y Jesús decir, dice, desátalo y dejarlo andar. La comunidad, los hermanos, la familia lo desata. Siempre es bueno tener esa comunidad esa familia, ese grupo que te ayude a desatar, que te ayude cuando estés en momento difícil de la vida, que el hermano te da un consejo maravilloso, que te dice ánimo que tú puedes, no te quede postrado ahí en el suelo, levántate y se levanta. Por eso es muy importante el grupo, la comunidad el carisma, la familia, la parroquia que te ayuda a desatar cuando sobre todo está atado por el pecado y por la muerte al final también dice algo dice maestro ya huele mal no hay cosa que huela tan mal que cuando el hombre está fuera de la gracia de Dios no tiene el suave olor a Cristo. La fragancia del Señor no la tiene. La fragancia de la santidad. Por eso hay santos que cuando han abierto la tumba, después de muchos años de, de haber partido, expiran, digo, se siente un olor, un olor a rosa. Cuando la Virgen María pasa por algún lugar, se siente esa fragancia rosa, ese suave eh, perfume y olor a Cristo. Por eso yo no sé hoy si tú realmente tienes ese, ese olor agradable o ya huele mal. Eso depende cómo esté tu corazón. Por otro lado, hermanos y hermanas, para terminar, eh, vemos para terminar que se me fue el tiempo entonces la primera lectura del profeta Ezequiel dice yo abriré vuestro sepulcro y le haré salir de vuestro sepulcro pueblo mío Yo os traeré a la tierra de Israel infundiré mi espíritu y vivirán le colocaré en vuestra tierra y abriré y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago oráculo del Señor nos libera de todo, de todo sepulcro, en todo lugar de sufrimiento y de tormento. Y no viváis en la carne, sino que vivan en el Espíritu, dice la carta a los romanos. El que vive sujeto a la carne no puede agradar a Dios, pero vos, vosotros que estáis sujetos a la, a la carne, no estén sujetos a la carne, sino al Espíritu de Dios. Por eso, cuando una persona está metido en las impurezas, no agrada a Dios. Dedícate a las cosas del Señor para que pueda agradar al Señor. Y también que nuestras celebraciones, nuestras liturgias, nuestras eh, Eucaristías, nuestros retiros, que siempre agraden a Dios. Y no sean liturgia vacía, sino llena de amor y también de fraternidad entre los hermanos. Pues hermanos y hermanas, que Dios nos conceda vivir a plenitud lo que queda la cuaresma para que entremos en la próxima semana en la Semana Santa y podamos santificarnos cada día y ser verdaderos hombres y mujeres de fe. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado.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 y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre. Él es el Dios de vivo y no de muertos. por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, para que siga llevando ese mensaje de esperanza a todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos, Para que haya honestidad en todas las acciones de las personas, en especial de nuestros gobernantes roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por las familias y el equipo de nuestra Señora, para el Señor, para que el Señor infunda en nuestros corazones la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por los hermanos y hermanas que se preparan para el bautismo, para que recibido el sacramento sean testimonio de la alegría que da la vida en gracia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles que se encuentran aquí presentes, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que este tiempo de cuaresma nos ayude a dar sentido a nuestra vida. Y resucitando en Cristo, vivamos alegres en el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por todos los que evangelizan, por todos aquellos que llevan la buena nueva para que el Señor los sostenga y puedan anunciar a tiempo y a destiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los matrimonios, por todas las familias, para que sientan siempre ese amor al Señor y puedan servir en su viña roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Señor Dios nuestro, que tu hijo Jesús entregó en su vida por nosotros para que tengamos vida en plenitud. Desde lo hondo a ti gritamos, Padre, escucha nuestra voz por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. y hermana, para que este sacrificio que es mío y usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el, el Señor reciba de tus manos este, este sacrificio, sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, nombre para, para nuestro bien, bien y la de toda su santa iglesia oremos escúchanos Dios Todopoderoso por la acción de este sacrificio purifica a tu siervo a quienes has iluminado con la enseñanza de la fe cristiana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 Por Cristo, Señor nuestro, el cual verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozoso en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ello tus alabanzas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 porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío Dios y Dios mío, mío, Dios mío, Dios mío Dios gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Santo eres, y gloria a ti, Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo,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 Lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: de Monseñor Juan Severino Germán, Kenia Camilo Núñez, Angélica Jiménez de Fernández, Milagro Santo, Soleimán Jolé Vicente, Rafael Soto Ruiz, Rafael Aníbal Castillo, Carolina Bogar de Bonet, Claudia Orguín. Ana María Oreña Domínguez, Olga Mercedes, Carolina Elizabeth Modesto Guzmán, París Vázquez Guerrero, Tomás Vázquez Rondón, Nereida Díaz Ferreras, Johnny Fuertes, Juan José Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.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 hoy nuestro padre que la perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos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 no tengas en cuenta nuestras culpas y pecados, sino la fe de tu iglesia, Padre. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz.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 Dios todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos una, una Ave María por nuestras familias. Dios te salve, Amén. María. Llena eres de gracia. De gracia. El, El Señor, Señor es contigo. Bendita eres entre, entre todas las mujeres. mujeres.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 Buenas noches, mi nombre es Daniel Salcedo, pertenezco a la comunidad Totus Tus. Nosotros trabajamos en la arquidiócesis de Los Ángeles y también en la arquidiócesis de Miami. Nosotros sacamos un libro de consagración y es un pequeño retiro que se va a hacer en cuaresma de la consagración a San Miguel Arcángel. La compra de este libro ayudan también a un albergue para niños con enfermedades terminales en Colombia, niños que no tienen papá, no tienen mamá, niños que están abandonados. También quiero invitarlos al retiro que vamos a tener este miércoles a las 7 de la noche aquí en la parroquia, ya voy a hablar el tema más del libro y vamos a tener un retiro y un encuentro muy lindo para gloria de Dios voy a estar al final de la iglesia para las personas interesadas Dios los bendiga, muchas gracias Amén. bien, el quinto domingo de cuaresma es el domingo donde se hace la coleta del sacrificio toda la parroquia Hoy hacen esa coleta, sobre todo la Arquidiócesis de Santo Domingo, para hacer obras de caridad. Son coletas del sacrificio, van a pasar los sobres a cada uno en las diferentes parroquias para que puedan colaborar y esa es la ofrenda de este tiempo de cuaresma que nos ayuda también para la conversión. La caridad cubre multitud de pecados. Buenas noches, queridos hermanos. El grupo de Oración Ángelos les invita a cada uno de ustedes a que sus jóvenes y sus hijos de sus casas puedan participar de la Pascua juvenil doble vía, un amor en ambas direcciones. En este título pascual les invitamos a que ustedes inviten a sus jóvenes a que puedan vivir esa experiencia, no solo en la parroquia, en las misas, sino de una manera juvenil. Entonces les estaremos esperando, los flyers están pegados en cada una de las puertas de las salidas para que puedan registrar a sus jóvenes y si quieren más información estaremos en el final. También hoy en la noche tendremos una pequeña venta para recaudación de fondos para la misma Pascua. Muchas gracias. Bien y parto la bendición, decirle que el próximo domingo es domingo de ramo. Por eso es importante prepararnos todo para la Semana Santa, que estamos ya de frente a ella, y que podamos vivir la plenitud. Si alguien va para alguna provincia, algún pueblo, sepa que también ahí hay capillas, iglesias, catedrales, y a vivir la Semana Santa a plenitud que se aproxima. Le imparto la bendición, agradezco a cada uno de ustedes, los hermanos presentes y televidentes, gracias por haber participado. Vamos a llamar también a los hermanos del equipo de Nuestra Señora que vengan. Vamos a dar la bendición aquí. Ellos son un conjunto de parejas que han venido a preparar y a celebrar con nosotros esta liturgia. Le damos un aplauso, ¿verdad que sí? A todas las parejas. Y desde aquí también damos la bendición final. Oremos. Bendice Padre Santo, Rey de eterna gloria todas nuestras parejas y derrama tu gracia sobre ellos, sobre la familia, el hogar, los matrimonios. Bendice también a cada uno de los presentes, a aquellos que nos sintonizan. Concede siempre Señor la unidad, concede siempre Señor la comprensión, el amor, el perdón y la reconciliación en medio de los hogares, de los matrimonios, de las parejas. Y dale siempre la gracia de servirte con amor y trabajar en tu viña. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendice Señor nuestras parejas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Con corazón alegre pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.